Ay, ay. Oye, el hijo mío no se no mano. No le pongan la mano. Ah, esos policías no vienen y ya saben. No le pongan la mano. No le ponga la mano. Seguro que bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, quédate ¡Ay, qué!